Hola, ¿cómo están? Eh, yo soy jugador, eh, un jugador de League of Legends, también ubicado en Colombia. Y pues al igual que muchos, he tenido problemas de conexión ya, yo creo que cerca de los dos meses, pero ha sido crítico últimamente. Eh, como pueden ver, pues de esto se ha hablado bastante en el foro. Y pues han salido soluciones que todas giran en torno como al uso de VPNs. Sinceramente no estoy consciente de si, si el juego, pues la empresa sancione, eh, no sé, si empieza a sancionar por el uso de las VPN como una solución, pero hasta ahora parece ser que son la única solución cercana que tenemos. Y, por ejemplo, me he visto desde que vi lo de las VPN, pues he probado primero usar algunas gratis, pero sinceramente no funcionan bien. Por ejemplo, en el caso de Siphon, eh, solamente una vez lo logré hacer que funcionara, y vi una respuesta que por ahí ya está perdida De alguien que recomendaba ZenMate ZenMate seguramente funcionará Pero no estoy seguro que tan estable sea Pero bueno, probé una que por aquí alguien había recomendado Que es este programita de RedFox Pero antes que todo yo quiero mostrarles En efecto cómo es el lag aquí O sea, yo tengo por ejemplo una conexión Pues exclusiva para jugar yo pues, me dedico a hacer streams y ese tipo de cosas de varios juegos, entonces... Por eso tengo un internet así. Entonces es estable. Y en cualquier otro juego, incluso otros juegos que también se conectan a Miami, que es donde se supone que a todos nosotros en Colombia nos deberían de conectar, no tengo ningún problema. Eh, por ese lado yo siempre me es rara la historia del cable submarino, o sea, tiene sentido, pero, pero bueno, yo no termino de entender por qué... Otros juegos que tienen conexión a Miami desde Colombia, ¿qué ruta toman o, o toman otro cable o no es pues eso? Yo no sé. Por el caso que todo empieza bien, pero ya cuando más o menos está cargando por ahí en 80 o algo, el ping sube, varía bastante. Como pueden ver, tengo tengo 180 fijos, 190, y si me pusiera a jugar una ranked, como ya me ha pasado, puede ser una suerte, que medio, medio, medio, medio puedo jugar o eh, empiezo a subir a, a 280 o algo. Bueno, ya estando acá, pues yo primero probé Red Fox. Eh, de Red Fox, efectivamente, pues quise primero probar, que no fuera, pues ahí como una broma o algo. Pues tienen que entrar a la página y tienen que, este... Tienen que pues, crear una cuenta gratis, como dice el post. Eh, simplemente, mmm, a ver, quiero entrar a la página normal nada más. fox Simplemente le dan eso de empezar un trial. O sea, esto quiere decir que después de 15 días les van a querer cobrar, pero o sea, no, no tienen que pagar nada. Crean aquí su, un correo real, una contraseña a la que les dé la gana. Y pues los nombres, pues bueno, yo puse los reales. Y tienen que ir a su correo y les va a llegar... Tienen que darle a activar mi cuenta, o se activar activa my account. Porque si no, el programa no les va a dejar hacer realmente la prueba. O sea, entonces tienen que hacer eso sí o sí. Entonces ya uno simplemente le da aquí al Fox. Todo esto lo muestro así para que, pues... Vean que es verdad que ahorita el pin que tengo y a ver si, si ven que baja o no. Claro, ahorita ya me desconectó porque el programa seguramente ya tomó posesión de mi red. No sé, si esto al final les funciona bien o también a mí, yo lo voy a estar usando el tiempo. Pero obviamente, pues yo en mi caso no voy a pagar pues, por estar jugando 4 dólares mensuales. Bueno, ahorita ya dice que la conexión de AdFoc está. Y por ejemplo aquí ya dice que, que nos está conectando a Chile... No sé por qué, y supongo que de Chile nos redirigirá a quién sabe dónde. Eh, hace rato cuando hice la prueba decía que estábamos conectados a otra parte de, de Estados Unidos, pero bueno. Ya está conectado, ya dice que ya hay un mejor ping, ahora voy a entrar al juego. Y pues aquí ya el juego me muestra setenta y tantos de ping. Yo quiero hacer unas pequeñas pruebas para mostrar a ver cómo reacción. Pero yo veo, bueno, yo lo siento bastante bien, o sea, a ver. Lo ponemos ahí. Yo lo siento jugable, o sea, lo siento bien, o sea, realmente decirlo sí así no, Esto no es un ping de, de 300, yo creo que hasta pueden escuchar el teclazo. Y se siente pues bien, o sea, bueno, ahí sí bien. Ahora quitemos el RedFox. Eh, pues lo voy a cerrar y ya. De aquí lo mato. Exit. Estaba probando otra opción. Que pasó una persona que se llama Winscript. Vamos a ver que lag regrese. Ahí ya, ahí ya subió el lag. Es medio jugable pero créanme. Para en Ranked esto es un horror de ping. Yo realmente se siente lento. Del teclazo tarda en salir. Tarda en, en salir mi Q Tarda un rato Ya se empieza a sentir, se siente pesado el personaje Miren, ahí está el teclazo Miren que hace bastante ruido mi teclado Ahí solté la tecla y apenas sale Ahí solté Escuchen, ¿escuchen la tecla Hay unos que no salen porque pues el personaje tiene un enfriamiento Así que tengo que darle como dos siempre bueno, ahí se siente lag, no responde inmediatamente. O sea, si la tecla es muy rápida, el juego no alcanza ni a detectar. Tengo que presionar un rato y soltar. Presionar un rato y soltar. Bueno, vemos tenemos estos mini. Uh, ya. Bueno, yo estaba queriendo probar esta opción de Winscript. No la he probado, pero aquí es como para dar una alternativa. Ahí la recomiendan mucho. Este programa es medio, medio troll Si le pones una aplicación que le instale personalizado Pues yo le doy personalizado para que no me vayan a incluir alguna cosita por ahí Dice personaliza tu experiencia Ralentiza la conexión <ríe> te, te desconecta al azar Y que al azar te muestre errores todo el tiempo Pero aquí dice que es solamente una broma Espero que sea verdad que sea solamente una broma Yo las voy a dejar seleccionadas Y bueno, vamos a probar. Yo no sé si con esto sea un plan conspiranoico de Riot con, con empresas de VPN para que entonces todos empecemos a, a tener que comprar servicios premium. En un futuro alguien va a decir que Winscript y Outfox es de Riot Games, ¿no? Correr Winscript, vamos a ver si sí si funciona o no. Aquí no sé si tengo que crearme una cuenta No, en efecto Ahí está la respuesta No tengo una cuenta Bueno, No sé, todo esto si quieren se lo brincan Pero yo es como para que vean que no ando editando ahí Que no ando editando nada Pues Email opcional, pues bueno Yo... Yo lo voy a dejar así. Si me dejan probar los 50, ah, dice: si no probes un email, solamente tendrás 2 GB de data por mes y no podré resetear el password. Bueno, voy a agregar un email. Okay, me ganaron, me han vencido.